Muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Raúl Ramírez Rodríguez, estudiante de Psicología de la UNAP, Pertenezco al grupo número 16 y nuestro tutor es el señor Néstor Gustavo Martínez. En esta oportunidad eh, nos acompaña eh, la señora Marilín Galindo Pulido, quien es la líder comunitaria que nos concedió esta entrevista. Señora Marilín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Néstor? Este? Muy bien, gracias. Eh, señora Marilín, entonces eh, le, le, me gustaría que me hiciera el favor de contestar algunas preguntas. Con mucho gusto, don Néstor, y también que ahí tiene el respectivo consentimiento que le he firmado. Amén. Entonces, como pueden observar, aquí tengo el consentimiento informado firmado por la señora Marilín Galito. Sí, señor. Eh, señora Marilín, ¿cuáles son los problemas que aquejan a la comunidad? Bueno. Principalmente eh, los problemas que aquejan nuestra comunidad eh, es la escasez de agua potable en el sector, ya que este, esta problemática la hemos estado viviendo durante mucho tiempo. ¿sí? Eh, en el sector siempre ha habido eh, falta del servicio de agua. Entonces, este considero, don Néstor, que es uno de las principales problemáticas que tenemos. ¿Qué apoya? ¿Quién apoya o es tolerante con la situación? ¿Problema? Bueno, eh, en cuanto a apoyo o tolerancia en cuanto a esta problemática del agua, pues eh, en primer lugar tenemos que la Junta de Acción Comunal pues ha hecho algunas gestiones que pues ayudan. Eh, la policía es una, eh, una fuente muy importante ya que ellos se preocupan cuando falta el agua de suministrarla principalmente en el colegio y la escuela que es básicamente donde los niños pues la necesitan porque si no hay agua pues definitivamente no le dan clase. Entonces, eh, ellos principalmente y algunos, algunas personas de la comunidad también. Eh, ¿Bajo qué condiciones ocurren las situaciones problema? Bueno, la problemática es que eh, este es un corregimiento que está eh, a 25 minutos del casco urbano, por lo tanto, pues no posee un acueducto determinado y... El agua, el servicio del agua llega a nuestras casas eh, cada tercer día y viene por una hora determinada. O sea, no tenemos todo el día, sino tenemos un servicio aproximado de cuatro horas. ¿Qué consecuencias negativas tiene esto? Bueno, muchas, porque sabemos que en todo el mundo eh, todos nosotros como personas necesitamos agua, pero aquí. Eh, principalmente eh, los niños, además de las familias, pero los niños, que tenemos un colegio, tenemos una escuela, tenemos un jardín, aunque pequeño, pero eh, funciona, entonces, eh, principalmente cuando sucede lo del agua y cuando tenemos esta problemática, los principales afectados son los niños, o sea, en primer lugar están los niños. ¿Cuáles son los recursos comunitarios con los que cuentan? Bueno, no hay recursos destinados para tal fin. Nunca se ha propuesto de pronto de tener o de conseguir unos recursos específicos para este fin, ya que sinceramente pues, los alcaldes cada vez que suben al mando, ¿sí? ellos siempre prometen traer una solución, pero hasta el momento no se ha visto. ¿Cuáles son los valores culturales, actitudes, costumbres que tiene la comunidad? Bueno, dentro de la comunidad eh, no se evidencian valores culturales específicos. Realmente eh, el desarrollo de la cultura se da cuando los niños hacen los programas en el colegio o en la escuela o aún en el jardín. Entonces las celebraciones culturales y deportivas que ellos hacen son los que prácticamente se, van, se dan en este corregimiento. De resto los niños en sus días normales juegan al frente de su casa, los jóvenes están a veces también frente a su casa, de pronto hablando con alguna persona, algún vecino o si no están en su casa viendo televisión o sencillamente observando la internet. Eh, o sea que me quiere decir que no hay lugares para esparcir el deporte los niños. No hay un lugar, no, no hay lugares. Hay un poli pequeñito, pero ese poli lo, lo, lo utilizan para desarrollo de, de actividades culturales. Bueno, eh, señora Malvin, muchas gracias por haber esta entrevista. Estoy muy agradecido. Bueno, muy rico, con bien. mucho gusto. Gracias. gracias.